Oh, hola, hola, buenas tardes. Aquí son comentando un día en la taberna. Y hoy volvemos a Total War Troya Mitos. de DLC maravilloso que estamos jugando con la, el reino de Micenas. Llevo como un mes o así sin tocar esta campaña. Así que veremos qué podemos sacar de aquí, ¿vale? Entonces, la idea es recuperar un poquito este, este ejército y asediar la ciudad de Cla. A ver si podemos o oh, bajar hacia la zona sur y defendernos. Aquí tenemos un montón de ejércitos troyanos que están viniendo a asediarnos. Bueno, que ya nos están asediando, de hecho. Y poco más podemos hacer. Tenemos aquí unos cuantos ejércitos sueltos, pero fuera de eso no tenemos mucho más que poder hacer. Vale, vamos a ser listos, vamos a reclutar cositas. Esto, esto, que no lo habíamos reclutado hasta ahora... Me di cuenta el otro día que teníamos acceso a ello. Entonces tenemos. Eh... Podemos reclutar aquí. Infantería con lanza. Podemos reclutar aquí. Sacerdotes de la Hidra que tienen los ataques envenenados. Tienen hechiceros. jabalineros, ligeros que se supone que es nuestra unidad de élite. <coughs> vamos a ponernos serios aquí. No sé si sacar. Vale, vamos a meterle. Es que este ejército está muy, muy, muy muy triste y, y aquí, contra esto, no vamos a poder combatir ni de milagro Vale ¿Tenemos algún ejército por aquí perdido de la mano de Dios? No Básicamente estamos reducidos aquí a este pequeño reducto Vale Creo que vamos a ir haciendo bien en reclutar Vamos a sacar... Uy, aquí tenemos algo por construir Vale, sí, pero nada de interés La verdad por el momento, no La idea o lo suyo, lo más Oportuno sería ahorrar Vale. Agentes, no Señores, sí eh, ¿Cuándo nos vuelve? Agamenón nos vuelve en un turno, creo No Eury Medonte nos vuelve también, nos va a costar un poquito más Bueno, reclutaremos o recuperaremos a Agamenón dentro de poco Ahora bien, ¿cómo nos vamos a movilizar? Eh, eh, Eh... eh... Vale, ok. Los espías. Uf, vale, pues vamos a venirnos aquí. No puedes venir en esta dirección, hijo mío. Vale, ya nos entendemos. Lol, ¿por qué no es posible? ¿Me explicas? Eh. What? Por alguna razón no nos es posible atacar estos ejércitos. Me parece súper raro, ni medrar, ni. Hombre, las ciudades sí, pero. Ahora mismo, la verdad, ¿para qué? Vale. No, aquí no lo vamos a reclutar. State your <coughs> Vale, es que aquí no podemos reclutar nada más. Vamos a reclutar de honderos. Eh, por meter un poquito de caña, un poquito de ataque a distancia contra este tipo de ejércitos. Con escudo, bueno. Se defienden bien de proyectiles, vale, está bien. Vale. Vamos a traernos la sacerdotisa a lo mejor. Aquí hasta, hacia este lado. Vale, arena de espanto. Me gusta, me sirve, me vale. Dale, chiquilla Éxito, vale, bueno, es un pequeño avance Aquí, ¿vamos a poder salir a defendernos? Es muy buena pregunta Ah, no, hay que atacar contra el ejército que nos asedia ¿Y la guarnición como la tenemos? Uf, la guarnición es un poquito... Vale la pena quedarnos y atacar a la vuelta Que no directamente ir de cara por ellos Vale Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Ok, vale, perfecto. Pues vamos a pasar el turno de momento que tenemos. Héroe sin moverse. Sí. Y la construcción disponible. Vale, ¿cómo estamos de dioses? Voluntad divina. Zeus nos ampara más o menos. Vale, la plegaria como que nos da un poco igual. Podemos empezar a... Sí, a tener el favor con Ares que... Reclutamiento local, moral de las unidades con hacha y espada, que tenemos pocas o muy pocas. Apolo, sacerdotisas, no, Atenía, moral de las unidades con lanza, Poseidón, es, el mar no está nada mal. Afrodita... Vale, Artemisa, son emboscadas, reclutamiento de espías, munición de arqueros, Efesto, construcción, ingresos por producción de oro, ingresos de bronce, unidades con escudo, justo está muy bien. ¿eh? Vale, vamos a hacerle una plegaria a Efesto. Ah, no, no, vamos a meter la catombe Para su ir subiendo Vale, ya estamos aquí Y ahora la plegaria nos da también la resistencia La moral 630 Vale, vamos a tirar de esto Vale, vale, vale Que nos va a hacer falta Porque, te bueno, tenemos un montón de unidades sobre el escudo Y eso a nosotros nos viene súper bien Vale, ok, con eso Ahora, teniendo eso claro ¿Tú en serio no puedes atacar aquí? Hijo mío No es posible no sé muy bien por qué, pero no tiene sentido para mí Vale, ok, pues nada Tal y como estamos, vamos a pasar de turno Y vemos cómo se moviliza todo Ahora bien, para adelante Sí, ya lo sabíamos A ver cómo se mueve todo Pero, uf, Tenemos que aguantar a los troyanos Y a ver si de alguna forma podemos lanzar una contraofensiva O algo por el estilo Pero bueno, está difícil Difícil, difícil. La verdad es que es duro, ¿eh? Porque si, si han venido con esto para acá, no me quiero imaginar qué tienen allí. O sea, apaga y vámonos ¿eh? Vale, vamos a darle un poquito de velocidad. O Salamina, un poquito de apoyo, ¿no? Porque es que parece que estamos nosotros solos contra esta gente. Bueno, Esparta se va a su bola, Itaca no tiene aquí nada. Mira, esta es la guarnición, ¿sabes? Solo tenemos la voluntad de Zeus, apoyo divino. A ah, entrar en, en curso en el siguiente turno. Pff, vamos a tratar de aprovechar la guarnición. Vale. Sí, sí, otra cosa no tenemos. tenemos. Tenemos muros, ¿no? Esto es un asentamiento más o menos poderoso. Ah, bueno, pues no. Uh -huh. Es que es Estratichos Y luego viene París Es un ejército bien fuerte Y nosotros tenemos milicia Pero Con cierto nivel Porque se han peleado un montón Pero ya está Bueno, habrá que sacar Toda la táctica posible Para Intentar vencer Veremos Veremos, veremos, veremos, veremos Vale Listo, vamos a por ellos A ver, ¿cómo despliegan ellos? Esto tienen un, un ejército por aquí Otro por aquí y por ahí los refuerzos Vale Vale, a lo mejor no se le cuenta cargar a tope Contra esta gente aquí y luego ya literalmente vemos para dónde vamos. Vale, voy a cogerme la gente de esta puerta en el grupo 1. Me gusta. Vosotros aquí. Vale. Vosotros de apoyo, rollo por aquí. Vale, vamos a meter a toda esta gente en el grupo 1. Bien. Vosotros, venga, aquí, aquí de relleno también. El grupo 1. Vale. Ahora vosotros vais a ser vale, de hecho vamos a cargar a vosotros en el grupo 2 luego esta gente de aquí más o menos de media apoyo. vale, vamos a meter aquí lanceros vamos a parar esto lo vamos a añadir al grupo ahora bien quiero las arpías en un grupo separadas, en el 9 por ejemplo está bien, este héroe nos lo vamos a traer para acá, vale este otro héroe nos lo vamos a traer para acá y vamos a poner a los dos héroes separados en el 3 y en el 4 Vale, y nos quedan... Vale, estas dos que van a ser un grupo Vale, y luego cargo todo esto Los honderos los vamos a meter aquí también Vale Y estos que van a ser la fuerza como de choque que vamos a ir por detrás para cargar En el grupo 6, vale a ver que nos ubiquemos, el 1 es aquí, el 2 es aquí, vale, el 3 y el 4 son los héroes, el 5 es este grupo aquí de rebote, vale, y hasta el 9, de hecho vamos a cambiar las rapidez al 7 y apañado. Ahora bien, la idea es tratar de rushear este grupo de aquí, reventarlos como sea posible con toda esta horda y luego eh, flanquear con este mismo grupo a esta zona de aquí. Aquí aguantaremos como sea y ya luego nos vamos organizando. Vale. ok, pues nada. Con esto aprovecharemos para rusear con las arpillas. El enemigo está recibiendo refuerzos. Vale, vale, nosotros grupo 2, vamos. Vale, grupo 6. Y las arpillas nos vamos colocando. Daño ahí, vosotros aquí, vosotros aquí, vosotros aquí, vosotros aquí está bien, vosotros aquí también. Quiero que choquéis, vale, vale, vosotros aquí, vale, esas arpías que caigan aquí atrás. Venga, esos carros, esos carros, esos carros, esos carros, reventamos esos carros. En pies vale. ¡Qué asco dan los carros, tú! Vale, aquí como estamos... ¡Epa, epa, epa, epa, epa! Venga, choquemos. ¿Por qué estamos mirando y ya está? Vale. Vosotros aquí, vosotros... Quiero que deis la vuelta por aquí. perdiendo uh, Vale, vamos a retroceder un poquito. Aquí como estamos... Vale, los carros ya casi han caído. Está, eso está bien. Vale, el grupo 6, todo lo quiero aquí ya. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, Bien esas arpías, muy bien esas arpías. Vale, vamos a activar el grupo de las arpías. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Vamos a coger otro y para allá. Vale, eso es. Aquí qué tal estamos, vale, se aguanta más o menos, estamos haciendo presión ahí, muy bien. Vale, ok, venga, vamos a salir aquí a bloquear y ya está. Otra cosa no podemos hacer. Vale, aquí como estamos... No se puede hacer mucho más, ¿no? No. Venga, que confiamos en ti. Venga, acudimos ahí a bloquear. Vale, vale, perseguimos, perseguimos. Has perdido una unidad. Uh. Vale, bueno, si sí, nos estaban fundiendo a fuego de arqueros. Vale. Y aquí nos no, vamos a desatascar esto, tío. Vale, ese movimiento así, eso está bien. Que salgan para allá, vale. Vale, y ahora entramos aquí, así, venga. Cargando por la espalda. Deberían ser capaces de reventarlo todo. Vale. A ver si llegamos a cargar. Eso está bien, me gusta. ¡Ah! No hemos podido entrar ahí cargando. Venga, hombre. Cárgate, cárgate, cárgate a París. Cárgate a París, cárgate a París, cárgate a París, cárgate a París. Cárgate a París. Cárgate a París. Cuerpo a cuerpo él no tiene ni la mitad de fuerza que tú. Si consigues activar la aristía... Bueno... El premio que te llevas es indescriptible. ¿Te lo bajas? Si le das, te lo bajas. Vale, vale, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Oh, aquí perdemos. Oh El mío, enemigo ¿no? está capturando Venga tu ahí, dale. de victoria. Venga vosotros ahí. Venga, esas lanzas las la recuperamos aquí. Vale, activa la alistía de ese héroe. Esas arpías siguen ahí. Peleando, no tenemos a aristía aquí. Aquí, ¿qué tal está la cosa? Aristía, perfecto. Venga, reviéntale. Vale. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Eso les va a hacer perder un montón de moral. Dale, dale, dale, dale. Lo tumbas, lo tumbas, lo tumbas, lo tumbas. Eres un campeón, eres un campeón, eres un campeón, eres un campeón, eres un campeón. Eres un campeón. Vamos, valiente. Bien. Bravo. Ahora por sus unidades de élite. Vamos. Uf. Si podías activar Aristía, eras el mejor. Venga, vamos a tratar de ser inteligentes combates que nos valgan la pena que, poda, que podamos combatir literalmente, venga Uf, es que su, su artillería o su artillería, su ataque a distancia es lo que nos va a marcar la diferencia a nosotros venga, acudir aquí una buena carga, ¿hay alguien aquí conquistando? no, bueno, ha tenido que ir a apoyar, vale vale, vale, ¿cómo está nuestro jefe? Tus guerreros están ah, no, reacupando. estás huyendo No, no, no, ya, uh, vamos huyendo todos Ah, pero bueno, el que le hemos matado a, a Paris, eh Le hemos matado a Paris. Vale, él, para él es una derrota bastante fuerte Nosotros sabíamos que esto lo habíamos perdido ya Hemos conseguido reventar uno de los batallones con sus carros Aquí están fuera, hemos mellado un montón su número han tenido 300 pérdidas de 500, 160 de 500, pero hemos matado a París. O sea, eso para nosotros es brutal. Está muy bien, muy bien, muy bien. Un héroe de, simplemente de, de nivel 3. Vale, decente. Lo compro. Ellos eran bastante más superiores. Hemos, hemos sacado petróleo de una, de una batalla que no iba prácticamente a ninguna parte. No sé, con eso con respecto a eso estoy bastante contento Está bien, está bien, está bien Licia, Amazonas, creo que ya hemos pasado todo Los troyanos, así que no vamos a tener ninguna amenaza más Acuerdo de trueque Nastes en guerra con Triopio No No, no, declinado. Uf. Vale mm. Contra oferta Voy a quitar el troque único Y a ver si esto sale 187, no Ha rechazado su oferta Vale, no, adelante Necesitaba la comida, eh Porque tenemos muchísimo ejército Y con todo lo que tienen ellos es súper complicado Vale Ok, ahora veremos cómo tenemos el mapa. La elegia Minoa, Osos, Dionisios, Feacios, vale, cambio de nivel administrativo. Cambio de 3 a 2, porque hemos perdido el ejército. Vale, la plegaria de Efesto, que nos hubiera venido genial. Vale, fracaso. EP, amparo de Efesto, menos 10% al mantenimiento en bronce de todas las unidades de este ejército. Uh, vale, me gusta. Vale, se han establecido aquí. Esto para nosotros es algo peligroso. Sí, porque además él ya va avanzando bastante por el mar. ¿Asesinar rival? Es que tenemos más probabilidades de asesinar rival. Vamos a ir a por el asesinato a ver qué tal. No va a salir porque hemos hecho el cambio de terreno. Uah, ¡Qué feo! Vale. Ritual de profanación. No. Arena vale, Espanto. Es que esto es para desmoralizar. Hemos jugado muy mal. Porque los agentes no parece que no funcionan en alta mar. Eso la verdad es que está feo. Al menos desde mi punto de vista. No debería ser así, pero bueno. Vale, ok. ¿Cómo nos vamos a movilizar? ¿Este ejército qué tal va? Contra Gla. Estamos en guerra contra Gla. Vamos a poder... Vamos a probar a ver si podemos mediar eso. Gla. ¿Dónde está esta gente? Necesitamos localizar a estos. ¿No han salido? Son aqueos, ¿no? Los de ocios. Cierto. La paz. Eh. Pues no. Pues a tu casa. Vale, ¿con quién más estamos en guerra que no nos interesa estar en guerra? Con Atina. Estamos en guerra porque. Con Micenas, con los arcadios. Que tenemos tantas cosas. Bueno, ya estamos con los ingresos en positivo. Vale, podemos recuperar ya a Agamenón. En un turno. ¡Pua! Vale. Estamos muy mal. <risa> Pero muy, muy, muy, muy mal. Vale. Este ejército, con este ejército podemos. Madre mía, esto es. Infre... No lo podemos frenar, ¿eh? Son unidades de élite, clase peso ligera con escudo prescindible, pelotón, dárdano. ¿Somos capaces de tumbarlo con esto? 10 de armadura. O sea, son unidades muy baratas. Pero tienen mucho daño, ¿eh? Ah, bueno, nosotros tenemos más daño Oye, vamos a enfrentarnos aquí <coughs> Vamos a ir a por ellos Vamos a probar Nuestra última línea de defensa, ¿no? Pero... Claro, es que... Normal Dios Esto es una locura Pero una locura Vale Vale Vamos a disfrutarla la bonificación de Festo es que cuando ya tienes todo el mundo ¡pac! que ha chocado ahí en la melee Lanzas la bendición de Festo y es una fiesta de bueno, es la, la fiesta del garrote, literalmente Todo el mundo ahí con el garrote, pa, pa, pa, reventando las armaduras Vale, vamos a hacer despliegue estándar dentro de lo que cabe <coughs> Los tres grupos Separados, Vale, vamos a ir con este con un poquito más Bueno, de hecho, vamos a hacer dos grupos mejor El 1 y este Vale, y el 2 y este El 2 y este es un grupo, vale Aquí vamos a tener a este señor Y aquí, en el 4, a esta gente, vale El 1 aquí, el 2 aquí Y nuestro héroe aquí Vale, ¿qué teníamos? Daño, tiene mucho rango Oh. Es una unidad en concreto Vale, y esto es obligación de atacar Vale, ellos están ahí arriba en la colina Vale, vamos a desplegar en este lado Por no ir <ríe> Literalmente a contracorriente Ay, espérate Ahora Que no sé por qué lo hemos deseleccionado Vale, eso es Los proyectiles delante Para tener algo más de rango Vale. Vale, una buena pinza queremos, ¿eh? Vale, sí, estamos bien. Y en cuanto estemos a rango, nosotros tenemos más rango que ellos, ¿no? Pues venga, a disparar. Ya os he dicho. Vale, o sea, está vale, estamos muy bien. Lo que no sé es hasta dónde vamos a avanzar con esta gente. Vale, seguramente será una primera descarga y a volar. Vale, vale, vale, está bien, está bien. Eso es, eso es. Venga ahí con las ondas. vale el cuadro es aquí vamos a irnos están atacando a tu héroe vale vale vale vale vale vale vale aquí eso es la fiesta el garrote vamos ahí todos juntos por allá Perfecto Vale, vamos a meter daño aquí Vosotros quedáis aquí Vale, está bien, está bien, está bien, está bien Vale, vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto Cómo se nota la falta de armadura En sus ejércitos, eh Vale Ok, la cosa es poder liberar Esto cuanto antes muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Ok, recuperamos. Vamos a meter daño aquí. Vosotros, esta gente que ya huye, hay que ir a repartir esto para en este lado. Vale. Carga aquí. El héroe creo que lo vamos a destinar ya para allá. Vale, vosotros cuando volváis que estéis recuperados ya Vale, Terreros, perfecto Cargad aquí, eso es, vosotros como vais Perfecto, ahí insistir Vosotros aquí lo tumbáis, deberíais ganar Vale, vale, vale, una buena carga queremos ahí, eh Vale, vale, vale, vale, cargamos, eso es, perfecto Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, no queda ningún aliado troyano sobre este campo de batalla. Uh, vale, pillarlos a la vuelta. Aquí, aquí. Queremos daño ahí. Vale. Esto. Aquí le podemos meter daño. Vale, estos. Y girarse. Vale, perfecto. Uh, activa la aristía. Eso es malo. Vale, si podemos sacrificar solamente una de. Epa una de milicia y ya está perfecto mejor que mejor vale la pena eso a sufrir más daños y perder unidades ahora mismo debemos ahorrar todo lo posible con respecto a las defensas o a los batallones que podamos ahorrarnos a ¿Dónde? ah bueno claro esto es normal vale vale vale vale vale vale vale vale vale Venga, continuamos aquí. Venga, hay que aniquilarlos. No acercarse, no acercarse, no acercarse, no acercarse, no acercarse. Oh, oh, oh, oh. El monstruo Mayus J. Dios mío. El atajo de clase imposible Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos a caer con todo sobre este señor. por él y oh, va a ir perfecto no lo podemos provocar porque creo que ya está huyendo pero la idea es ser capaces de reventarlo vale mucho daño está muy bien uh, y ahora vamos a meter esto aquí reventarlo a leches vamos todo el mundo con la maza vamos ahí con los garrotes Venga, tumbadlo. Hijos míos. Uy, puesto porque no disparáis? Ah Dime que lo matáis. Venga, que tenéis la bendición de fiesta con vosotros. No podéis dejarlo pasar. Odio estos momentos. Un poquito más de calor. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. ¿Les sacudís o okay? qué? Dios míos, venga ahí con el garrote. Todo el mundo, Nah, ya cae, ya cae, ya cae, ya cae, ya cae. Vale, se puede, ¿no? Se puede, se pudo, se ganó. Va por tres, venga no sé si eh, vale, maravilloso, vale, victoria decisiva. Bien. Finalizamos batalla Ahora, si nos sobra movimiento Lo suyo sería poder volver a casa Echar un poquito para atrás Y marcharnos No sé si vamos a poder, pero bueno ¡Ojo! te pillo! ¡Ah! Vale, ¡Bien! Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Vale, reposición de bajas un 12% Maravilloso Sí, porque los tesoros son súper poco Así que nos no quedamos no a la reposición no. de bajas y ahora nos marchamos. Morar a luchar el mar. Vale, perfecto. Podemos venir aquí. Y ya estamos en casita. Uh, nivel 6 esta mujer. Y no la hemos subido, porque. qué? Uh, consejo inesperado. Éxito de los rituales. ¿Polo o Poseidón? Vamos a meter Poseidón. Que Al fin y al cabo no está nada mal por el desplazamiento en el mar que vamos a tener que hacer. Vale. Este ejército al norte... ¿Podemos apretar aquí? Vamos a apretar aquí. Vale. Pues nada, así nos vamos a quedar para el próximo capítulo. Vamos a luchar... En la zona norte Contra los beocios Mucha armadura aquí Un ejército de carros Veremos cómo lo podemos cuestionar Para poder Echarnos al cuello de esta gente Así que lo dicho Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado De este capítulo De nuestra campaña de Troya Y con esto Nos despedimos Venga hasta luego Adiós